de la salida de la capital de, de, de Tomás y con otros compañeros que yo andaba. Y no era Tomás y ellos venían persiguiendo a dos. Entonces, en segundo yo venía persiguiendo a dos, nosotros veníamos por ahí no por día, y nos confundían y nos tiroteamos. Mentira de diablo, nosotros no estamos aceitando a nadie. con lo estamos no desaytando, de seis lo vamos a desaytar. Yo soy de los gullones y vivo en los chiripos arriba. Esta lima no hay más. Yo ahora de libre ahí a la cafetería frente a Matein. No, yo no. Ese es el que andaba conmigo, ese compañero mío que yo ya andaba no lo veía. No, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros veníamos por ahí, ellos vienen persiguiendo los no. dos y nos confundían con nosotros, nos tiró, tía. Con nosotros, güey. Un drama de tú sabes un ¿no? en un negocio bebiendo. Yo salí con el muchacho, un amigo mío, y vi, vi lo lince. ¿Qué pasa? Que yo no me mandé por pues, nada malo, sino porque ellos me tenían esos sobres donde quiera que me veían. Tú ves, ellos, donde quiera que me veían, me montaban. Yo le preguntaba por los papeles, tú le dabas los papeles, montalo como quiera. Entonces, eso es lo que me tenían esos sobres. Ellos, cuando hacen el daño, ellos quieren limpiarse ellos, porque ellos, como me avalian sin razón. No hayan que hacer, ahora dicen que yo soy atracador. Y en realidad yo no soy un, un atracador. Porque yo he sido un atracador, yo he estado en todas las redes, he estado en todos los lados. ¿Cuánto varás, usted, un tiro en España. ¿no? Y ahí se ve que yo en realidad no estaba en nada malo porque ellos no me hallan a mí ni con una aguja. ¿Según la policía dice que estaban en el No, nosotros no, toda esa gente no lo conozcamos. E incluso que ellos sí de verdad le estaban corriendo a ellos. Pero nosotros no, nosotros corrimos ya, por ahí. ya vimos el juidero, tú ves. Yo. Porque yo en realidad estaba borracho. Yo estaba en el negocio de Crazy. tuve ves, rodé, tuve por allá. Y, y me iba yo, yo no lo niego, me fumé un tabaco, era. Entonces ahí mismo, pues, cuando ellos llegaban, que no caían atrás, nos estaban esperando una barrera, era. Pero ellos no entran a tiro sin reconocimiento de nada, sin ver, sin un ojal o algo, tú ves? Y veis, el teléfono mío se desapareció. 1300 que tenía también, ya no aparecen tampoco. Eran 1.500, tú sabes, pero quedan 200. De eso fue lo que dejaron. porque me hirieron. Y ellos lo hicieron mal. Porque si ellos me mandan a parar, y es otra cosa, pero ellos no nos mandan a parar. Yo lo que, que de que no vienen fue pam, pam, pam, me tiro. Como que uno es un delincuente. Uno no es delincuente. Pero no nah, hay que dejarlo así. Yo lo que voy a llevar esto a justicia, porque ese tiro no se va a quedar así. Ellos lo hicieron y yo no estoy haciendo nada malo. Yo soy vaivero. Yo no estaba en Santo Rosario. No tengo problema en ningún lado. Yo voy a poner en Villabayde. ¿Tienen algo que decir no torno a un sucedidor? ¿No se van a entender? No sé si ganaban la suerte. No, nosotros no, no chocamos. Nosotros no chocaron, fue que nos estaban acercando. Nosotros no chocando del encuentro. ¿Y entonces? La policía la tiroteó unos tigres en no traían. La gente dice que ustedes tienen la zona del como y con los ataques. No, nosotros es que no. Que lleguen los querellantes. Que lleguen los querellantes. Que lleguen. ¿En qué se desplazaban ustedes? Una motocicleta. Pero se dice que ustedes chocaron porque eran perseguidos por la policía. No, no ellos, ellos tirotearon no unos no. jóvenes y los jóvenes nos chocan a nosotros. ¿Cuáles jóvenes? Los que están en el hospital. ¿No se conocen ustedes cuatro? No. ¿No No. ¿Cuál es tu nombre? ИНТРИГУЮЩАЯ